Yeah. Yo no lo pato, pero si te brego, te juro no muere de viejo. Tu te lo dijo y no era del consejo. Eh, mira la cosa. Si te no fuera, Naya, yo vero, chungate Ese muerto no voy a pagarlo, no. Sí, sí, más, si matar no fuera naya, yo veré tentado. atentado. El lío es que tú eres un gusano. No voy a coger, este, Ese muerto no voy a pagarlo, no. Asesino, tú eres tan chuki que si Pablo Escobar tuviera vivo. Tú fueras su aliado, tú eres un segundero malo. A ti hay que darte corriente, mor. Aquí no estamos, durmiendo plomo paloma los malos, porita cuarto pa' los policías, nos roncamos. Vendemos de noche y de día, en la madruga, ruling con par de hierro arriba, tú lo dudas. Dale pa' acá arriba, quedamos en la cima, donde nadie nos llega. Yo llover un atentado El lío es que tú eres un gusano No voy a coger verte, Ese muerto no voy a apagarlo, no Si fuera, no fuera Yo llover hecho un atentado El lío es que tú eres un gusano Se escucha como un bizarra que eso, ajá